Así que bueno, ahora sí que sí, te voy a enseñar las páginas, ¿vale? Vamos allá. Aquí esto es, bueno, siempre lo creamos en todos los lanzamientos, que son las páginas y eh, los enlaces. No te voy a enseñar los enlaces, porque bueno, al final, pues, eh, esto sí que es algo más, más, más privado, pero bueno, estas son las páginas que utilizamos, ¿vale? Lo digo por si te sirven de, de, de, de ejemplo. Aquí está. Así que vamos paso por paso. Página de registro, datos importantes, a ver si te puedo mover esto aquí para que lo veas Ahí estamos Página de registro Aquí mencionábamos Para quién era, súper importante Oye, este taller es simplemente para esto Esta era la promesa del taller eh, Cómo tener un flujo constante De clientes a través de internet Y asegurar tu futuro, su, tu futuro sin depender Del boca a boca, si no sabes cómo construir Un taller en vivo, tendrás por ahí un vídeo Donde te enseño cómo hacerlo Aquí lo que les invitábamos en el vídeo Es a que se registrasen al, eh, al taller ¿vale? poníamos, poníamos escasez eh, perdón, poníamos urgencia el gatillo mental de la urgencia con, oye dará lugar este día a esta hora, súper importante, este día a esta hora entonces la gente decía, hostias, es que ya, ya, ya está fechado, ya, ya, ya está es este día, además esta vez incluimos un botoncillo de, de whatsapp que lo hicimos con un plugin es eh, chat.io que lo que nos, no, no, join.chat o join.io lo que nos permitía es personas que no podían registrarse por lo que sea, simplemente tocaban el botón y escribían un mensaje directamente a soporte, ¿vale? Entonces ahí, pues, se les daba de alta y ya está. Me has podido ver en autoridad, ¿vale? Muchas de las personas que, que se registraban, pues, eran psicólogos que conocían estas eh, estas universidades o estos centros. Entonces, lo que hacíamos era llevar autoridad. La gente decía, joder, Universidad Politécnica de Madrid. Si sí, sí, sé dónde está, sé lo que es. Eh, Bien, alguna de estas situaciones te resulta familiar, tocábamos el dolor, sabíamos perfectamente qué era lo que le dolía a esa persona, entonces tocábamos absolutamente todos esos puntitos de dolor que hacían, Puff, ¡Hostia, va para mí, hostia, es verdad! ¡Hostia! ¡Cabrón, tío! Y lo que le hacíamos es, oye, te duele esto, pero es posible esta otra cosa, ¿vale? Oye, tienes este dolor, pero mira, esto es lo que yo estoy haciendo con la solución. Y le ponemos testimonios, ¿vale? Súper sencillo. ¿Qué es lo que van a aprender cuando se registren? Entonces, las tres claves súper importantes que, como te decía en, en uno de los vídeos de cómo hacer eh, webinars, te explico por qué se ponen estas claves, porque son, no, no están hechas al tuntún, sino que llevan un paso a paso. ¿no? La, la primera, por ejemplo, pues mostrándole la oportunidad. En fin, no quiero, no quiero entrar muy en detalle aquí porque hay un vídeo entero explicándote esto. ¿Quién imparte este taller? Una foto de David elevando su autoridad. ¿Vale? Si das cuenta, remarcamos aquí esto, porque es al final lo que después se venderá. Y es algo que eleva drásticamente la autoridad de David. Y ya para terminar, este taller es para ti si quieres, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Le hablamos de sus deseos. Oye, pues yo quiero conseguir pacientes mes a mes. Oye, yo quiero tener una consulta rentable. Oye, yo quiero llegar y ayudar a más personas utilizando... In... Yo quiero todo esto. ¿Vale? Entonces las personas hacen aquí, pum, y se registraban arriba. De aquí a dónde iban, a la página de gracias. Oye, tu entrada ha sido confirmada y ya estás más cerca de asegurar tu futuro. Le recordamos el tiempo que queda, súper importante. Oye, queda este tiempo. Y aquí le explicamos cuáles son los pasos a seguir. Y este vídeo ya no está, pero bueno. ¿Qué pasos? Paso número uno, calendario. La gente cuando pinchaba aquí bloquea automáticamente la fecha en el calendario. De esta forma antes de llegar el día, se le avisaba. Oye, mañana es el taller en vivo, oye, quedan dos horas, oye, queda una hora, etcétera. De esta forma, nos asegurábamos que se mantuviese esa tasa de asistencia que teníamos, ¿vale? Esto lo, lo creamos súper sencillo, simplemente con Google Calendar. Haces un calendario público y ya está. Grupo de Telegram. Es algo que funciona bastante, no obstante, en próximos lanzamientos utilizaremos WhatsApp. Y ya te explicaré al final del vídeo por qué. Grupo de Telegram... Nada, pues para tener otra vía para impactar a nuestros potenciales clientes, esas personas que se han registrado. Tenemos el email, los directos, pero también Telegram. Cuantas más, mucho mejor. Y el canal de YouTube, ¿vale? Ahora lo ves así un poco desconfigurado porque estoy elemento, elementos, entonces lo estás viendo como desde dentro de las tripas, desde, desde adentro de la página. Por esto, pues queda mucho más, eh, queda, queda bonito, ¿vale? Esto está, está así porque son para versión móvil y para versión ordenador. Entonces, bueno, simplemente cuando pinchaban aquí se registraban, eh, se suscribían al canal de YouTube. Y le recordamos por último, oye, revisa tu correo electrónico porque a día de hoy, eh, porque recibirás una pieza de valor, ta, ta, ta, ta, que te van a llegar contenido, etc. Vale. Eh, vale. Si sí, este era el vídeo. Vamos a pasar a la siguiente página. que era? Pasaba el, el, el taller en vivo, ¿vale? Daba el taller en vivo y lo que hacíamos es, mucha gente no podía asistir, porque bueno, era un jueves, a las 7, etcétera Entonces, lo habilitábamos. Dani, lo debo habilitar de por vida, no si quieres que la gente lo vea. Es decir, en este caso, queríamos que la gente lo viese. Entonces, si le ponemos un margen de tiempo, la gente dice, hostias, es que tengo que verlo antes del 20 de marzo, porque si no va a desaparecer y me lo voy a perder. Si nosotros hubiéramos dejado este, este taller, en, este, este la repetición, para siempre, la gente se dice, bueno, ya me lo veo el martes o el miércoles. Y si se lo ven el martes o el miércoles, no entran a tiempo. No entran a tiempo a la oferta. Porque si algo tienen los lanzamientos es que juegan siempre con, un, con una fecha de apertura y una fecha de cierre. Porque si tú no pones fecha de cierre, no te compran. Todos actuamos bajo presión cuando hay un límite, cuando, oye, se cierran plazas, oye, o, o se cierra este día. Y es ahí cuando empezamos a tomar acción. Si no tienes eso, si no tienes ese gatillo mental, no tomas acción. Porque si tú puedes comprar algo siempre, nunca lo vas a comprar. Entonces, bueno, la repetición, además fueron muy buenas métricas, lo vieron más de 300 personas, la repetición, y si el taller eh, duraba tres horas, mínimo una hora y media lo vieron. Es decir, hasta aquí. Es decir, que 300 personas te vean una hora y media de vídeo, vi, de la, la media es una auténtica animalada, ¿vale? Y aquí ya podían reservar la entrevista de acceso. A ver si está habilitada la página y te la enseño. Esta nada, era una página súper sencilla para que pudiesen reservar su entrevista. Igual hay una redirección, como ya hemos terminado el lanzamiento. Voy a verlo. Sí, nada, me, me envía la lista de espera. Pero bueno, básicamente era... Con Calendly habíamos agendado, habíamos realizado eh, un pequeño vídeo donde le explicábamos, oye, cómo agendar la llamada y, y agenda la hora, le damos motivos y ya está. Después aquí teníamos la página de ventas. ¿Vale? Esta era la, la, la promesa del, del máster: digitaliza tu consulta de psicologías y, y obtén un flujo constante de pacientes e ingresos en 12 semanas, vídeo súper cortito y todos los botones: todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos van a agendar la entrevista. No te voy a explicar aquí eh, en detalle cómo hicimos la, la, la página de ventas. Esto lo explicaré más en detalle en, en la incubadora de lanzamientos, ¿vale? porque esta es una fórmula brutal. Te recuerdo que tienes el enlace por ahí abajo para, para registrarte a la lista de espera, que es gratis y así te podrá avisar cuando, cuando la saque. Y bueno, pues básicamente lo que hacíamos es, oye, les llevamos a, a las personas a esta página, miraban la página de ventas y agendaban la entrevista. Como te decía, agendaron como 99, sí, 99, 100 personas, 99 creo que fue. Y se cerraron, pues eso, el 40%, ¿vale? Y por último, cuando terminamos el lanzamiento, ¿lo dejamos ahí? No, nos centramos en los clientes que ya tenemos, analizamos KPIs, es decir, métricas, números, y hacemos una redirección con un plugin de, de WordPress que se llama Redirection, de todas las personas, de todas las páginas, aquí, a una lista de espera. ¿Para qué? Para que en el próximo lanzamiento ya tengamos una lista de espera de personas que sí o sí quieren entrar, que ya han visto la oferta, que conocen de qué va todo esto, de que saben qué es lo que se van a encontrar y simplemente esas personas les enviaremos un email oye, vamos a abrir plazas, recuerda que las plazas son limitadas apuntadas a la lista de espera, te gustaría acceder y ellos serán los primeros en acceder al máster en la siguiente edición, antes incluso que el resto ¿vale? Por eso es súper importante habilitar una lista de espera esta, esta lista de espera está redireccionada Es decir, cualquier página de David que vayas A día de hoy te va a llevar a la lista de espera ¿Vale? Entonces todas las páginas Del lanzamiento que están creadas Están enmascaradas bajo esta página Es decir, no puedes acceder a ninguna otra página Porque todas te redirigen A esta página de la lista de espera ¿Vale? Entonces bueno, aquí hicimos un, nada, un breve, un breve eh, Bueno, pues Análisis así de, de, los, de los KPIs Y es que el coste por lead ha sido 1,62, más o menos suele estar como en 5 euros, es decir, pues con la agencia lo hemos bajado muchísimo. Y esto nos ha permitido obtener 2.081 leads con, con tan solo 3.018 euros en inversión en publicidad. Digo tan solo porque es relación leads, es decir, clientes potenciales, euros, es muy muy económico. Muy, muy económico. Y recuerda que, que al final, bueno, pues se empezó con, con mil, menos de 1.000 euros, 997, y facturó 10.000, e hizo lo que hablábamos antes del, del interés compuesto, ¿no? La landing page, 85,15% de tasa de registro, es decir, 8 de cada 10 personas se registraban. Al taller en vivo asistieron 492, lo que supone un 23,64% de personas eh, de los leads totales, ¿vale? Se agendaron 99 llamadas, se cerraron 34, lo cual supone una tasa de cierre del 40,40. 40. En cuanto a ventas, 32 ventas del master a 1.497, 2 ventas del downsell a 297, 6 bumps a 47. ¿vale? Por tanto, la facturación ha sido de 48.780 euros. Por cada lead, por cada cliente potencial que se registraba y pagábamos 1,62, recuperábamos 23 euros esto es lo que lo convierte en una máquina de hacer dinero así que bueno ya has visto todo en detalle un lanzamiento cómo lo hemos hecho cómo se han facturado en cuatro días 48.780 euros con un producto en este caso con un infoproducto así que bueno si te gustaría aprender más de, de temas de lanzamientos de cómo realmente pues, hacer de esto tu negocio ya sea porque quieres lanzar tus productos propios ya sea que tienes un conocimiento, una idea y dices, joder, pues quiero lanzar esto porque, porque realmente quiero ir con esto. O oh, dices, joder, pues yo simplemente quiero crear un negocio online, eh, pero no quiero ni aparecer en cámara ni crear mi producto porque esto es demasiado y prefiero hacerlo para otros. Aprender la habilidad y hacerlo para otros. Te recomiendo que te vayas allá abajo y te registres a la lista de espera de la incubadora de lanzamientos. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!